En este video les quiero enseñar eh, cómo hacer eh, un post usando Canva. Eh, aquí en esta parte ustedes van a encontrar eh, varios eh, varios formatos que pueden utilizar dependiendo de lo que quieran hacer. Entonces, eh, bueno, a mí me llama mucho la atención eh, todo lo que pueda publicar en Facebook. Entonces, yo lo que busco siempre son posts para Facebook porque son ya tienen la dimensión que se requiere o sea las medidas correctas, entonces eh, aquí ustedes pueden elegir, solo le dan clic aquí donde estaba la flechita y van a, a ver todos los diseños disponibles, entonces eh, aquí si ustedes eh, quieren elegir cualquiera de los que están lo pueden hacer y solamente pueden sustituir algunas de las fotos que, que ya están acá entonces por ejemplo si ustedes eh, saben que están promoviendo pues por lo menos alguna fragancia entonces eh, yo puedo escoger este por un ejemplo. Si ustedes ven que eh, eh, tiene algo por escrito, eh, ustedes tienen que, crear la, tienen que crear el contenido. Aquí eh, por ejemplo yo eh, le doy clic y puedo, y puedo borrarlo verdad, utilizando eh, el backspace eh, la, de, del teclado de la computadora. Y aquí puedo poner eh, fragancias. Para bebé, para niños o puede ser, ¿verdad? Para babies, Ok, uh, okay entonces acá eh, yo lo que hago es que si el espacio eh, es más, eh, voy a ocupar más espacio, entonces yo lo que hago aquí y voy a reducir lo que es el tamaño eh, de las palabras utilizando acá en esta... En esta sección, si aquí son 42.7, yo voy a, a buscar el 36 para que puedan eh, todas estar en el mismo espacio. Entonces, eh, ya teniendo claro este espacio acá, eh, voy a editar esta parte de aquí donde yo quiero poner un contenido. Entonces, yo voy a borrar todo lo que está, ¿verdad? Entonces, eh, me gusta esta foto porque eh, son niños, es una mamá, son niños y yo estoy utilizándola para eh, establecer pues eh, algo que yo quiero mostrar por un ejemplo acá yo voy a poner eh, ofreciendo la oportunidad de, de inscribirse o de comprar entonces yo voy a escribir lo siguiente así que pues, déme un momentito para crear contenido entonces acá eh, serma te ofrece la oportunidad de crear un ingreso un ingreso a través a través de las ventas y al mismo tiempo de disfrutar de disfrutar eh, a los reyes del hogar hogar entonces acá como madres siempre buscamos lo mejor lo mejor entonces lo dejamos hasta ahí este si ustedes quieren quieren poner por eso uh, por eso um, eh, recomendamos recomendamos la colección para niños, su hermano. Entonces aquí ustedes eh, pueden crearlo, esto, pues ustedes, este espacio yo no lo borraría por una sencilla razón y ya ustedes van a ver. Aquí está el, el background se puede cambiar de color eh, tocando acá este espacio. Si ven la, la flechita, van a tocarle acá y si lo quieren hacer en rosado, lo hacen en rosado, si lo quieren dejar así eh, o si lo quieren dejar en morado o si lo quieren dejar en este color, o si lo quieren dejar en negro, o si lo quieren dejar en blanco. Ahí es como ustedes decidan el color que van a tener. pero como es amarillo, el, el lo que estamos eh, escribiendo acá, si ustedes lo quieren dejar así, lo dejan así. Pero eh, también podemos eh, incluir aquí en donde está esto, lo borramos, este espacio. Esto eh, se puede borrar, ustedes solamente le dan clic al, al espacio eh, para colocar algo aquí. Vamos a ver, permítame Déjenme borrar esto. Okay. Vamos a dejarlo así. Pueden jugar con los espacios de ustedes. Por ejemplo, este lo podemos utilizar para incorporar algún producto uh, vamos o un logo en específico. Entonces, si yo quiero poner a un logo de algo que me llame la atención pues lo ponemos y no lo quitamos entonces ahora vamos a ir aquí donde dice uploads aquí están eh, las fotos que yo he guardado en la computadora previamente entonces si yo quiero eh, incluir una fragancia en específico eh, yo voy a escoger eh, una de las que más me gustan y esta la voy a hacer pequeña y la voy a poner en esta sección acá ¿verdad? Eh, o si ustedes quieren incluir eh, alguna otra donde ustedes quieren hacer referencia a lo que acaban de, de, de describir en este post, ustedes lo que hacen es que las hacen más pequeñas para irlas acomodando acá, ¿verdad? Y ustedes van creando eh, una colección de fragancias eh, que puedan ustedes incorporar en este post. Entonces yo lo que hago es esto. Eh, ustedes van jugando con los espacios, eh, ustedes van ah, describiendo. Entonces acá en este espacio aquí vamos a borrarlo y aquí vamos a poner una website, entonces yo pongo siempre la mía, ¿verdad? Porque me interesa que las personas pues me sigan eh, eh, en varios, en varios, este en Facebook, en Instagram, en varios canales, en lo que se pueda, ¿verdad? Entonces, acá esto lo vamos a hacer más grande para poder eh, ajustarlo. Entonces, aquí lo que hago es voy a reducir el tamaño de la website, de, los, de las letras. Eh, aquí tiene 21, entonces yo voy a escoger 18 para que pueda eh, estar completo lo que es la información entonces yo eh, para crear este eh, este post como ustedes saben al principio estaba todo en inglés ustedes pueden ir eh, haciéndolo en español pueden pueden ir cambiando eh, los elementos verdad eh, ustedes si quieren agregar eh, animación solo le dan clic aquí donde dice animate luego aquí seleccionan cualquiera de esos y si lo seleccionan pues ustedes lo van a ver así pueden eh, jugar con, con cualquiera de estas opciones ¿verdad? en realidad pues están muy bonitas, eh, a mí me encanta porque Canva es una, es una plataforma que sirve para hacer muchísimas creaciones y sobre todo pues le podemos agregar música, por ejemplo acá eh, tienen ellos una galería de música entonces aquí yo lo que hago es que selecciono cualquiera de las músicas que me gustan y se las incorporo así que vamos a ver Entonces, si vemos que es demasiado triste, lo, lo cambiamos. Entonces, vamos buscando por, por géneros, música para niños. ¿Qué vamos a ver. van jugando con la música que les gusta la intención es de que ustedes sean creativos y que, y que este, vayan utilizando los contenidos que hay aquí disponibles entonces vamos a ver si lo quieren hacer con música lo hacen con música ahora cuando ya lo terminamos ustedes le dan clic aquí en este uh, icono para ver cómo se va a ver Y así es como va a ver su, su video ya hecho. Entonces, eh, ya una vez que usted eh, lo terminó, lo puede compartir eh, seleccionando la página donde lo quiere compartir, ¿verdad? O si lo quiere, lo, yo les aconsejo que lo que vayan creando lo vayan ustedes guardando en su, su computadora para que de esta manera solamente tengan el contenido ya listo para compartir. Eh, eso es en cuanto a los posts de esta categoría. Ahora si yo quiero eh, hacer algo diferente, si yo quiero crear un flyer, yo lo que hago es que me voy nuevamente a la página principal. Escojo eh, el, el formato que me gusta. Um, yo casi siempre me voy por los animados porque me gusta la interacción. Así que eh, yo me voy aquí, permítanme. Vamos a ver. Vamos a ver acá buscar algo, algo que sea animado. Vamos a ver. Recuerden que siempre es importante eh, trabajar según la plataforma en que se van a publicar. Yo en mi caso nunca lo hago este en tamaños de Instagram porque el tamaño es pequeño, pero siempre, eh, pero aquí hay eh, ya videos ya hechos que ustedes solamente lo pueden editar. Entonces, esto eh, solo, solo requiere un poquito de, de práctica y esto es fácil de hacer. Así que, permítanme un momentito mientras encuentro uno de los que le quiero enseñar, que ya son animados. Permítanme. Uh, vamos a ver. Ok. Ok, esto se llama Anime Social Media, entonces estos son los que a mí me encantan y estos son los con los que yo más estoy trabajando. Entonces yo eh, lo que hago es veo la variedad de lo que tienen, le damos clic para ver todas las uh, las variedades disponibles y ustedes lo que hacen es que van a seleccionar la que más se relacione a lo que hacen. Entonces vuelvo y les digo, a mí me encantan las creaciones eh, de lo que hago que es Serman, y por esa razón es que yo eh, me inclino por ellas entonces eh, si yo quiero utilizar vamos a utilizar esta entonces usted me va a decir a mí eh, pero esta no se parece nada al, al contenido que yo quiero proyectar bueno pues ahí es donde va a estar la creatividad de nosotros y ustedes van a poder reemplazar y ajustar todo lo que ustedes quieran entonces acá esta esta foto la quitamos y voy a buscar otra. Entonces eh, de las fotos que ya tengo guardadas. Aquí donde dice upload. Le vamos a dar clic. Y yo aquí tengo varias fotos guardadas. Entonces yo acá. Lo que puedo hacer es buscar alguna. De las que me gusten. ¿Verdad? Y eh, puedo. Eh, Cambiarlas. Vamos a poner esta. A mí eh, me gusta esta. Y voy a, a, a colocarla acá. Aquí ustedes le dan un doble clic. Para ajustarla. y la pueden hacer más grande, del tamaño que estaba la otra. Si ustedes quieren dejar una foto así, la pueden hacer. Puede ser una foto personal, puede ser una foto de producto. Las fotos se pueden hacer más pequeñas para que el espacio sea suficiente y... Eh, se vean bonitas, entonces esta la podemos quitar y podemos buscar otra, entonces acá vamos a ver en las fotos que tengo guardadas, si no hay algo que me guste acá, estas son de las que tienen ya eh, establecidas acá lo que es el programa de Canva, pero aquí en estas, que eh, si no hay algo que me guste puedo bajar una, le doy clic aquí y voy a puedo eh, escoger una de Facebook este si no si no me gusta cualquiera de las que tengo entonces pero acá eh, no me permite porque tengo que hacer un um, tengo que hacer un ajuste entonces vamos a ver acá de dónde las voy a sacar permítanme un momento okay. vamos a sacarlas de la computadora así que yo lo que hago es que voy a tomar una de las que ya tengo guardadas aquí y voy a escoger vamos a ver una que sea la que yo quiero eh, promover. Entonces acá lo que estamos hablando es que va a haber un supercell. Entonces aquí podemos escoger esta. Y vamos a verla por aquí. Que ya está disponible. Y esta la colocamos aquí. Entonces esta la podemos hacer más grande o pequeña. Pero como es una eh, de tamaño horizontal. Pues la podemos acondicionar de esta manera. Algo que se vea bonito. Entonces, esta palabra la podemos poner hacia abajo. Podemos jugar con ella, podemos jugar con el espacio. Entonces, acá ponemos, ustedes lo ponen a como les guste. Esta la podemos bajar aquí. Y esta lo podemos poner acá. Pueden hacerlo más pequeño si gustan, pueden hacerlo más grande si gustan. Ahí ustedes van a decidir qué quieren hacer. Entonces acá, aquí dice Shop Sales uh, Small Items. Entonces acá ustedes eh, pueden pues, trasladarlo. Aquí, ¿vale? Entonces lo hacemos más grande. Entonces aquí tenemos espacio suficiente para poner cualquier otra cosa que queremos. Entonces aquí esto lo podemos... Y ponemos todo en oferta, ok. Entonces, acá eh, para vamos a centrarlo, le ponemos a hacer clic aquí y ya queda todo alineado. Entonces, acá lo hacemos más pequeño, verdad, para que se vea bonito. Entonces, ahora me falta eh, ponerle pues mi website o lo que yo quiera ponerle. Entonces, yo le doy clic aquí donde dice texto le doy clic aquí donde dice eh, eh, añadir un subtitle. Entonces acá yo le pongo mi website. Okay, entonces ya le puse mi website, entonces yo lo bajo hacia así, así aquí abajo. ¿Verdad? Y este le tengo que buscar un modelo este, de letras que se parezca a lo que está. Entonces vamos a subrayarlo y venimos acá donde están todos los modelos de letras de escrituras que hay entonces aquí podemos seleccionar esta que se parece mucho y ya queda así entonces el, el fondo lo podemos cambiar solo le da clic aquí al fondo y le da clic aquí no están los colores puede seleccionarlo en rosado en gris en morado este azul está pero precioso, ¿verdad? Si lo queremos en celeste, queda aún más precioso. Entonces, podemos jugar con el contraste de colores y ustedes eh, están llamando la atención con un eh, post muy bonito del cual ustedes van a estar pero muy, muy, muy contentas porque está eh, lo pueden ajustar con sus colores. Ahora, si yo quiero añadirle otros eh, elementos, vamos a hacerle clic aquí donde dice uh, elements y aquí voy a escribir la palabra SEO o sea oferta entonces voy a escribirle acá y me van a aparecer eh, varias opciones stickers verdad eh, lo que ustedes quieran utilizar entonces si yo quiero añadirle algo a mi, a mi post, a mi presentación, entonces yo lo que hago es que escojo eh, cualquiera de los que yo quiera añadir a este a post este, pues, que estoy haciendo. Entonces acá a mí me gusta mucho, eh, podía hacer este. Y como ven sale aquí el cuadrito, entonces y yo lo hago más pequeño. Y lo que puedo hacer es que lo puedo arrastrar por aquí. Y lo puedo enganchar aquí. Y aquí dice Sales, ¿verdad? Pero ese pues no me gusta mucho. Vengo yo y eh, puedo agarrar este. El del carrito. Lo hago más pequeño. Lo arrastro hacia abajo. Y lo ponemos por aquí. Entonces, como pueden ver, hay muchos elementos de los cuales ustedes pueden... Eh, Pueden disponer y si quieren algo como, pues, no sé, algo más chistoso o algo que ustedes quieran eh, ir, ir colocando, simple y sencillamente ustedes van jugando con todo lo que está aquí, eh, van acondicionándolo y eh, pues pueden decidir eh, qué es lo que más les conviene según el... el el post que quieran proyectar, el que quieran poner, ¿verdad? Entonces, eh, eso es lo que quería enseñarles el día de hoy. Eh, en realidad, hay muchísimo de dónde aprender y sobre todo eh, para que usted pueda este, sacarle muchísimo provecho. Entonces, estos están bonitos porque son eh, como tipo transparente y usted los puede ir colocando por donde quiera de su post. Entonces quedan bonitos así que yo las quiero invitar a que sean bien creativas les saquen provecho a todo lo que hacen porque este vale la pena y, y yo les aseguro que si ustedes lo practican van a estar muy satisfechas con los resultados entonces este lo quiero bajar aquí abajo les quiero poner este otro y si se fijan este dice Super supercell pero igual estaba más bonito este otro que interactúa y para ver cómo quedó le vamos a dar clic aquí y así es como quedó así que espero que les haya gustado esta pequeña clase porque es con mucho cariño para que todas aprendan eh, a hacer algo diferente y aquí lo pueden hacer download para que les quede guardado en su galería de su computadora y listo solamente para publicar cada vez que lo necesiten bye